¿Qué tal amigos de El Censontle del Sur? Soy su amigo Alex Morales, me da un enorme placer saludarlos nuevamente En esta ocasión eh, desde Cacahuatán, Chiapas, frontera sur de México eh, Precisamente hoy aquí en Robleritos, donde amablemente nuestro amigo Didier nos ha abierto las puertas para poder transmitir desde acá eh, Temas que son eh, bastante interesantes en, en el momento histórico que estamos viviendo actualmente y que estoy seguro que será de su interés también para usted Espero que así sea Y este pues tenemos este muchas cosas de las que hablar hoy Quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos Que ya este a partir de, de que ven la notificación Pues empiezan a conectar con nosotros Y sobre todo a todos ustedes amigos Que día con día nos siguen a través de esta plataforma eh, informativa En la cual esperamos siempre llevarle los temas que a usted le interesan Y de verdad de verdad, seguirles agradeciendo. No seríamos absolutamente nada sin todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a eh, tener, les decía, este, varios temas importantes. Vamos a tratar, eh, vamos a hablar un poquito del aeropuerto, que el día de mañana se inaugurará una gran obra, una de las principales obras de este gobierno de la Cuarta Transformación que está a punto de ver ya la luz en su inauguración el día de mañana y también eh, pues la pensión para adultos mayores entre otros temas y el más importante, el más importante desde luego que nos interesa a todos que es eh, el proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo este próximo 10 de abril en donde todos todos tenemos una cita muy importante con la historia de nuestro país, así que eh, por favor siga con nosotros, eh, vamos a hablar de esto y muchos temas más con nuestro amigo Didier que hoy nos acompaña y de verdad te agradezco Agradezco mucho. No, Ahorita vamos a regresar bienvenido. precisamente para poder platicar de todo y esto y mucho más. Esto es el Censontle del Sur. Bien amigos. Eh, eh, seguimos en esta transmisión desde Cacahuatán Aquí en la casa de Robleritos Donde por cierto se, se disgustan las riquísimas aguas frescas Las botanitas y muchas cosas más que vamos a ir este, viendo también En esta transmisión desde luego con la invitación para que vengan y lo conozcan Está muy cerca, muy cerca, se llega muy fácilmente De lo que es el auditorio El auditorio que ahorita vamos a hacer una toma ...están haciendo ya la toma y, y usted puede observar desde el auditorio... ...solamente son dos cuadras hacia lo que es este hermoso lugar roblevitos ...que además eh, siempre he dicho, se, se encuentra en un espacio bastante agradable... ...verde, lleno de arboledas y pues se presta muy bien para poder disfrutar... ...pues de un cafecito, de un agua, de unas riquísimas botanas... ...desde luego si quiere cenar o comer también existe una carta muy amplia para poder hacerlo... Y lo más importante que tienen servicio a domicilio, eh, por ahí vamos a estar enviando los teléfonos en un momento para que usted pueda estar eh, pues bien enterado y pueda ver cómo llegar y cómo también acceder a todos estos servicios que son es, definitivamente muy deliciosos como estas botanas y estas aguas que ahorita estamos degustando aquí en esta charla amena con nuestro amigo Didier Roblero. Didier, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes hermano, esa es su casa. Siempre saben que las puertas de, de, del negocio están abiertas para el sensor del Sur. Muchísimas gracias y, y de verdad pues este ya hemos tenido la oportunidad anteriormente y se come muy rico. Sí. Muchas felicidades a todos los que se encargan de preparar esto, todas las delicias que hay aquí en Robleritos, la Casa de la Piña Loca, no lo olvide. Ahorita vamos a degustar una también. Pero bueno, antes antes de eso pues vamos a entrar en materia si me permite, Didier, sí. este, voy a enviar un saludo muy especial eh, a lo largo de estos ya casi dos años de la plataforma El Censón del Sur. Hemos tenido la oportunidad de ir conociendo muchos, muchos y muy buenos amigos. Eh, así que pues enviamos el saludo muy especial a todos los que eh, nos siguen eh, en esta plataforma hasta allá en los Estados Unidos, también en la parte norte de nuestro país, en el centro desde luego y aquí en todo Chiapas y actualmente pues aquí todos los amigos de Unión Juárez que precisamente nos tocó conocer el día de hoy y quiero enviar un saludo muy especial eh, a nuestro amigo Cuauhtémoc Quintero Junior que pues eh, pues es una persona bastante agradable, eh, tuvimos una, gran, una plática muy amena el día de hoy, sí. concurrimos allá en un evento especial de Elegido el Carmen eh, donde se llevó a cabo una, una este, eh, la final de la Liga de Básquetbol, denominada también así Deportivo El Carmen, muy, muy, muy agradable. Eh, mucho ambiente de deporte, de salud y de alegría y de felicidad con todas las las, eh, las participantes en esta liga. Así que la pasamos muy bonito. Saludo muy especial. Entonces también allá en el Carmen, donde pues está, está su feria culminando también ya en los últimos días de su feria. Y también un saludo muy especial allá para el Agustín de Iturbide, que la noche de ayer tuvieron una, una parranda. Preciosa, una disco con Palacis, que estuvo increíble, muy genial. Y que el día de mañana estarán cerrando también su feria con la tradicional carrera de cintas, que no falta no, pues, en nuestros ejidos y que es una no gran nada. tradición, exacto. Y pues ahí estarán, eh, están invitados también, pues todos los que nos ven que son este jinetes, invitarlos allá a El Ejido. Agustín de Iturbide, donde estará las carreras de cinta, promedio por ahí de las 12 del mediodía, así que ahí está la invitación también. Y a todos, a todos ustedes, amigos, sé eh, que hay muchos y quisiera yo saludarlos eh, de manera personal a todos, pero el tiempo no nos lo permite. Así que, amigos, eh, pues vamos a, vamos a entrar en materia, eh, Didier, como tú lo sabes, eh, inmiscuidos en este proceso de la cuarta transformación, a tres años ya, donde, un poquito más de tres años, donde han habido cambios, importantes eh, precisamente eh, hablamos eh, detrás de cámaras no sí. viene un, un proceso de, de revocación de mandato donde muchos dicen, bueno, y, y, y, ¿y por qué votar nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Tienes algún argumento que te permita decir que sí vale la pena que continúe? Por supuesto, y yo te lo dije, no no tengo un argumento, tengo muchísimos, sí, sí, muchísimos. Sí, sí. Está el Tren Maya, están las pensiones para adultos mayores, están las becas Benito Juárez, están las universidades, los hospitales, eh, el tratamiento de la COVID que, que dio muy buenos resultados, en fin. Hay muchísimos argumentos que podríamos esgrimir de tal manera que pues, hay, hay, hay tela de donde cortar. Por ejemplo, eh, las pensiones para adultos, que en esta ocasión, en adelanto precisamente de, es, de este proceso electoral, eh, recibieron nuestros abuelitos por el orden de 7.700 personas cada, cada adulto sí. mayor. Que no es nada, nada este... Nada sencillo. Es, es una gran cantidad de dinero. Si tomas en cuenta que hay familias donde afortunadamente, y qué bueno, felicidades, donde lo, donde lo están así, eh, que hay está el abuelito, que están los dos abuelitos. Estás hablando del orden mil cuatrocientos pesos, nada, una suma nada despreciable y que seguramente les va a ayudar muchísimo en todo en todo este proceso no y en todos estos días donde pues van a estar disfrutando de su pensión. Y bueno, te decía también el aeropuerto eh, Felipe Ángeles que verá la luz ya el día de mañana, 21 de marzo, su regia inauguración. No sé si ya te diste cuenta, ha estado en redes circulando la forma en que se hizo una visita especial donde llegaron muchos ciclistas sí, sí, sí. A, a, a rodar ¿no? por, por toda el área de, de pistas y a conocer toda el área del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de verdad es una obra importantísima, eh, uno de los emblemas de la Cuarta Transformación. Por supuesto, pues Alejandro, te agradezco ¿verdad? siempre esa buena disposición que tienen para poder el día de hoy estar transmitiendo y pues también enviarle un saludo a aquellas personas que nos ven a, a través de tu programa, siempre lo he dicho y siempre lo he comentado, este que es uno de los programas que bendecías ya dos años que lleva y que siempre con veracidad, con responsabilidad, con compasión y con mucho compromiso de informar oportunamente a la ciudadanía, pues siempre estamos muy pendientes ahí. Muchas a gracias. De tu programa y enhorabuena, este, mi querido Alejandro para para ti y todo el equipo del SensoN sur Si bien es cierto, pues este, hoy eh, te agradezco no por poder compartir pues este tema que no es ajeno para nadie, es un tema que quisiéramos que todos nos involucráramos como ciudadanos, como partidistas de algún movimiento, de algún partido y pues yo creo que más que eso eh, unirnos en, en el sentido de que hoy el presidente de la república pues eh, marca pues un principio, no una base, la revocación de mandato. La revocación de mandato eh, sabemos muy bien que llevó un proceso para poderse el día de hoy hacerse de manera legal, que se va a ejecutar el 10 de abril, pasó por una consulta ciudadana donde pues todos eh, quienes querían esta revocación de mandato el INE les pedía un mínimo de 3 millones de firmas eh, si te pregunto cuántas firmas crees que alcanzó el presidente para apoyar esta revocación de mandato sí superó superó fueron por alrededor mucho, por mucho de siete millones de firmas de firmas sí sí pero no es no lo es todo no yo creo que ya se consiguió el primer paso ahorita viene lo que es ya de manera formal la consulta o la revocación de mandato que de ser el mínimo, el 40% del padrón electoral a nivel este, federal, pues esto va a quedar marcado dentro de la ley. ¿Para qué? Para que el día de mañana este, cualquier gobernante sea sometido a la revocación de Así mandato. Es. Uh -huh. Entonces... Eh, pues hacerles una invitación a todas las personas que nos ven de este medio, hacerle la invitación a que acudan el 10 de abril a participar a la revocación de mandato ah, y sobre todo apoyar pues prácticamente a una persona que está haciendo bien las cosas, como tú lo mencionaste, hoy se están haciendo obras de, de gran impacto que de alguna manera genera eh, movimiento económico, derrama de empleo, entre otras situaciones, y eso pues fortalece la economía del país. Entonces, son obras de alto impacto que, que hoy se requieren tanto en nuestro país, que quizás en su momento no eran una prioridad para los gobiernos que en su momento gobernaron porque pues los intereses de ellos eran otros, no, sí. no eran los intereses del pueblo Y hoy pues hay un presidente preocupado por la gente y sobre todo para poder sentar las bases de este país que tanto requiere y reclama como es la justicia. Y hoy yo creo que con esto podemos hacer justicia en los diferentes gobiernos que puedan quedar, ¿no? Pero es muy importante la participación. Así... Definitivamente, mi querido Vivir, y, y sobre todo tomando en cuenta que pues esto no se había dado jamás en la historia, es la primera vez en, en, en, en el ámbito político de nuestro país y creo que en otras partes también donde se hace un, un ejercicio de esta naturaleza, el presidente está sentando, como tú muy bien lo dices, las bases para que la democracia ahora sí sea participativa, para que todos nosotros podamos participar y decidamos que, que sea ahora sí el verdadero poder del pueblo. ¿no? Y... Eh, este 10 de, de, de abril, corrijo, eh, estamos eh, pues todos convocados a esta gran cita con la historia, lo dije al principio, porque es algo muy importante. Eh, aquí tengo en mis manos, eh, también está en la imagen ahí en nuestra página, pero en, en, ahí en pantalla, pero también yo se la quiero mostrar. Mira, esta es la forma en que viene va, o va a venir la boleta. Eh, podríamos decir, bueno, es que ya se sabe, pero no es cierto, el INE... Eh, contrario a sus principios y sus bases, está haciendo todo lo posible por truncar, por boicotear esta es consulta correcto. está haciendo un, eh, un desastre eh, está apostándole a que no vayamos a votar, está apostando a que, digamos, no, está demasiado lejos y no me voy a tomar el tiempo para eso. Sin embargo, hoy es el momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación necesita de nosotros. Así que ahí tenemos que estar. Eh, lo hemos dicho siempre, eh, el Censón Tele del Sur es una página pro AMLO. Eh, sabemos que hay voces encontradas también, contrarias a la nuestra y que están en todo su derecho. Pero también para ellos va la invitación. Si usted no quiere, no quiere que, que el presidente siga, pues bueno, aquí está la forma. Es. Lo hagamos de manera democrática. No tiene por qué haber ya este enfrentamiento, no tiene que haber golpes de Estado, como lo dijo el presidente. Sino que por la vía democrática tenemos sí, sí. en nuestras manos... Tenemos en, la, en la, eh, la oportunidad, ahí está la boleta, la puede usted checar, eh, eh, pues la gran oportunidad de decidir por nosotros que siga el presidente o que se vaya. Pero este, este además, ahí está la boleta, lo puede usted ver. Y pues es importante, amigos, este ejercicio que estamos haciendo nosotros también es precisamente de información, que usted conozca. Y bueno, la boleta vendrá y dirá lo siguiente, ¿estás de acuerdo que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República. Y bueno, aquí está eh, dos, dos, dos formas de votar, una que dice que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y el otro que dice que siga en la presidencia de la república eso señores eso precisamente es lo que tenemos que tener muy en cuenta solamente debemos leer muy bien y la parte que debemos todos los que somos obradoristas debemos marcar que siga en la presidencia de la república. Yo sé que por ahí en redes se maneja mucho este mi querido Vivier de que se maneja que siga AMLO, que siga el presidente, que sí, eso es uno el apoyo eh, sí. para poder hablar de eso, ¿No? Pero la palabra exacta o la frase que marca lo que vamos a hacer es que siga en la presidencia de la república. Esa frase es la que tenemos que tachar. Sí, y pues también comentarte, Alejandro, que pues un servidor ha estado ahorita este, visitando algunas comunidades, este, invitando precisamente a que participen a la revocación de mandato. Y mucha gente, fíjate que está muy agradecida, está muy agradecida con el presidente porque hoy, como tú lo mencionaste, hace un momento las pensiones que reciben las personas de la tercera edad, pues hoy son una realidad y ya están en la ley como también con perso las personas con discapacidad y también personas que reciben algún apoyo este, del campo, a los niños. Sembrando vida. Uh -huh. Entonces, fíjate que la gente el día de hoy este, toma con muy buenos ojos esta, esta dinámica que tiene el presidente. Quizás algunos están un poquito también no contentos con el INE porque pues hay casillas que están muy alejadas, sí. entonces no sé si si ya pudiéramos comentar. Sí, de hecho sí, eh, es, es lo que te iba a pedir, precisamente, pero antes eh, déjame eh, concluir precisamente con lo que se refiere al INE, está haciendo todo lo posible porque esto no funcione, está apostándole precisamente a que nos gane la flojera, o digamos, ay no, es que me queda muy lejos y me voy a levantar muy temprano, el presidente lo ha dicho, eh, necesitamos agarrar fuerzas precisamente para que sepamos que vamos, vamos a luchar contra la apatía, vamos a luchar contra la flojera y vamos a luchar, y lo digo aquí de frente, de frente a, a todos, sí. vamos a luchar contra el INE. Así Pero es. ya le ganamos una vez al INE Y le vamos a ganar y le a ganar. vamos a volver a ganar Porque eso es lo que está apostando que, que tú digas, amigo y amiga que estás allá atrás de la pantalla Que tú digas que no, no voy a ir a votar porque está muy lejos Entonces, eh, aquí en el Censontle Y precisamente es la, es, la, es la idea de haberte invitado, querido amigo Didier Precisamente para que usted ya vaya ubicando a dónde se va a dirigir eh, Ahorita vamos a mencionar las sedes ...que son 11, me comentabas, 11 sedes... Sí. ...y eh, que están aquí en nuestro eh, municipio de Cacahuatán... Eh, ...más adelante, dentro de los comentarios o en un espacio aparte... ...nosotros le vamos a poner también... ...todas y cada una de las secciones que van a votar... ...en cada una de las sedes que están para este fin... ...así que, eh, pues amigo Didier, por favor coméntanos... Eh, ...a grandes rasgos eh, o dinos por favor las 11 sedes para votar, que están aquí en Cacahuatán. Sí, pues este, van a ser sedes o unidades territoriales, que así les ha nombrado el INE. Pues esa es la parte técnica, sí, pero parte para, técnica. para nosotros, la gente común, sí, la gente no. de a pie, vamos a llamarle sedes para que okay. no nos compliquemos. La sede donde le toca ir a cada uno de nosotros a votar. En el caso muy específico de nuestro municipio, pues van a ser este, 10 sedes, diez sedes, diez sedes. Uh -huh. eh, que la primera La vamos a mencionar de la parte este, rural y urbana adelante adelante entonces eh, primera pues está ubicada en el ejido de Unión Roja la segunda sede está estará ubicada en el ejido de Urbina el, la tercera sede estará en el ejido Iturbide ahí de donde tú eres yo creo que ahí de, de va a estar muy fácil primerito vas a estar haciendo a las seis de, de la y, mañana estaremos ahí este, El elegido Aguacatlán será la siguiente sede. El elegido El Carmen es otra sede. El elegido Miscún es otra sede. Sí. El, eh, y en cabecera, pues va a ser la sede aquí en el barrio La Unidad, en la Casa Ejidal. Casa Ejidal de eh, la, la Escuela unidad. Primaria Doctor Belisario Domínguez. Y la siguiente sede estará ubicada en la Escuela 13 de septiembre. Cabe mencionar que cada sede contará con el con un mínimo de boletas de 2.000 boletas, cada sede. Entonces, eh, yo soy muy optimista y creo por el respaldo que, se, que hemos notado de la gente que está en la dinámica de, de apoyar. Si bien es cierto, como dices tú, el INE lo que quiere es que no vayamos, pero también así hay gente que, fíjate Alejandro, en el Progreso hay un señor, no me recuerdo su nombre, de la tercera edad, que dijo que él va a ser el primero en ir a votar. A él le corresponde ir a votar de Progreso, elegido Unión Roja. Que ya este, vamos a informarles. Sí, ¿no? aquí. vamos a ir Pero desglosando. Desglosando, ajá. es correcto. Ajá. Pero fíjate que la gente se está organizando, principalmente de las comunidades, sí. para poder llegar... E ir temprano entonces pues invitar a la gente y no cansarnos este alejando de no aburrirnos de, uh -huh. de motivar en la fila. a la gente si bien es cierto muchos este no no me equivoco muchos apoyan al presidente pero no es lo mismo decir a través de un comentario yo estoy contigo presidente o mostrarlo en los hechos o que siga el presidente aquel día 10 de abril estemos tempranitos para poder en algún momento eh, demostrarle el, el apoyo al presidente. Y también a quienes no en su momento tampoco coincidan con las ideas de nuestro Ahí presidente. tienen su oportunidad. También ahí está el espacio, eh, esta es una parte importante que está marcando este precedente en nuestro país, en la vida democrática, que, que vamos a decir, bueno... Si ustedes quieren que continúen adelante y si no, también es respetable. Sí. Pero nosotros que coincidimos con las ideas de nuestro presidente de la República que está dejando pues ahora sí que muchas bases importantes para, para nuestro país, de, eh, lo que nos corresponde es apoyarlos y seguir eh, comunicando el 10 de abril la fecha que, que corresponde a la revocación de mandato. Así es. Bueno y como siempre lo digo que Aquí está la, la frase tal cual es Que siga en la presidencia de la república Eso es lo que vamos a marcar Para que sea válido Y pues eh, no sé si qué tan cierto sea Pero eh, se ha manejado en redes también De que eh, en este momento El INE ahora sí Ahora sí quiere hacer un trabajo Muy exacto en lo que se refiere A la famosa marca Y que nos está diciendo que no se debe salir Ni tantito Amigos sea cierto o no sea cierto, pues lo hagamos, ¿no? Porque claro, claro, hay, hay que hacer todo lo posible para que no no haya ningún margen de error Porque quieren cualquier cosita para poder este decir, ¿sabes qué? No no vale. quieren invalidar los votos Entonces, no nos cuesta nada tener el cuidado suficiente para marcarlo bien Y marcar solamente ahí donde dice que siga en la presidencia de la República es la respuesta eh, perfecta Y bueno, eh, decía Didier, este ahorita son las sedes que ya nos mencionaste Amigos, por favor, eh, te ubiquen, ubiquen su sede que les corresponde eh, y pues me, me da me causa um, no solamente no solamente la molestia, pero también da causa risa la forma tan tan eh, que la forma que quiere vernos ingenuos o nos quiere ver tontos el, el instituto electoral en ponernos sedes de esta forma, porque digo al menos los que somos de acá, o sea, el progreso está a, a pasos de Iturbide. ¿Por qué no lo hicieron en Iturbide? No, otro ejemplo, la Aguacaliente vota en Unión Roja. Es absurdo. Mambé, este, San Miguel, o sea. De hecho, Aguacaliente tenía la capacidad para hacer sede. Es correcto. Pero, pero no, eh, el INE no quiere eso, el INE está haciendo todo lo necesario para que nos está poniendo así, para allá y para, para acá, para acá, así que se haga un revoltijo y que te y vuelvo a insistir, jugando a que tú decidas no ir, pero vamos a seguir luchando, no solamente nosotros, mi querido Didier, hay mucha sí, gente hay que mucha está gente, es trabajando para que esto sea posible y vamos a ganarle al INE. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. Estamos luchando contra la apatía, contra la flojera y contra otras cosas, contra las distancias, pero sobre todo estamos luchando contra el INE, que para ser, eh, se supone que es el instituto electoral para buscar la democracia, está siendo el más antidemocrático y corrupto, que por cierto, pues ahí, dicho sea de paso, la Cámara de Diputados ya está tomando cartas en el asunto, esperamos ver muy pronto, muy pronto afuera, Fuera de este instituto Porque el instituto como tal no es el problema Sino los personajes que ahora están al frente eh, eh, Lorenzo y Ciro Murayama sí, que, con... que, que pues ojalá Creo que vamos a, a vivir lo suficiente Para verlos fuera del INE En Eso, un momento ya sí. muy pronto Ojalá que así sea Pues Alejandro creo que el día de hoy este Seguirles mencionando A las y los amigos que, que nos ven A través de este medio este, Que comuniquemos Que que no nos cansemos, la verdad, este, sin duda alguna, a nivel internacional estamos siendo un ojo del huracán. ¿En qué sentido? este Pues ningún país lo había hecho como tal el día de hoy, como una revocación. Al contrario, tú sabes que los gobiernos, mejor si siguen ocho años, doce años, sí, sí, sí. y continúan. Sin embargo, nuestro presidente de la República hoy está dejando... Esta base muy importante. Un gran precedente. Un gran precedente en la historia de nuestro país y que el día de hoy nos permite a nosotros ser testigos y ser partícipes para que también el día de mañana en el libro de historia también sea escrita esta parte. Que el primer presidente que propuso la revocación de mandato fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador y en eso, pues desde de de nuestro granito de arena contribuir a ese cambio no es? para ¿Sí? que también nuestra sociedad el día de mañana pueda de manera democrática ejercer con toda libertad su voto y decidir si continúa con el gobierno que tiene o, o también se va porque el día de hoy también esa es la parte importante imagínate hoy no solamente es un capricho porque la oposición ha comentado que es un capricho no, no, de ninguna manera ha mencionado también de que el presupuesto que se le está invirtiendo a esto debió haber sido para otras cosas, pero hay que desmentir que no es así, sino al contrario. Con esto, el día de mañana, el lograr el 40% este, electorado, pues nos va a permitir que sea una ley y nosotros poder decidir el gobierno que continúe o no continúe. Y estoy soñando, y la verdad, porque pues así somos, que a lo mejor el día de mañana sea gobernadores. Y presidentes y, municipales. presidentes municipales, ya no habrá ninguna ningún motivo para que el día de mañana vayamos o alguien quiera tomar la presidencia, no, ¿No? simplemente promover una revocación de mandato y que así como te pusimos, así va para afuera. Así, ¿Sí? así que, como dice nuestro presidente... El pueblo pone, el pueblo quita. Así es. Y hoy también, querido Alejandro, es un momento para demostrarle a nuestro presidente que amor con amor se paga. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy estamos recibiendo en muchos eh, programas, programas uh -huh. pues ese afecto, ese... Y el cariño y el amor del presidente. El cariño del presidente que tiene para los más necesitados. Entonces que quizás tampoco y que quede muy puntual, no se están obligando como en su momento se hacía. Si no, si y se hoy olvidaron. no se le está obligando a nadie, simplemente es hacer conciencia y decir, estoy agradecido con el apoyo que hoy estamos recibiendo y ir a agradecer. Exacto. Es lo menos que podemos hacer. Definitivamente. Así que... Y fíjate que ah, mencionaste algo que me da una pauta y, y creo que con esto vamos a ir concluyendo también para nuestros amigos sí. eh, que nos están viendo. Eh, esa parte que Ricardo Anaya y otros políticos corruptos han estado manejando, que es el famoso presupuesto. Nos la están poniendo así, le están diciendo a usted y a mí, amigos, que esos mil y tantos millones de pesos se pudieron gastar en las calles se pudieron gastar en una obra se pudieron gastar en salud y realmente no sé si de verdad creen que somos tan tontos y, y, y, y el presidente lo ha dicho muy bien eh, tonto es el que cree que el pueblo es tonto el pueblo ya no es tonto de ninguna manera están esgrimiendo ese, ese argumento pero es algo amigo cuando lo escuche es, eh, eh, póngame atención tantito, por favor Cuando escuche ese argumento tan estúpido Y tengo que decirlo así Tan estúpido Es bien fácil de, de, de, de, de, de mandarlo atrás Porque dice esos miles de millones se hubieran gastado en esto Amigos Esos miles de millones ya están destinados al INE Así de fácil Ya los tiene el INE Ya los tiene en sus manos Y la forma en que lo va a gastar Ni siquiera Ni siquiera lo iba a usted a saber Iba a ser en comidas, en viajes, en teléfonos, en coches de lujos, en su gran sueldazo de, de que ganan mucho más arriba que el presidente, en todo menos, menos en salud, menos en calles, porque ese dinero ya lo tiene el INE en sus manos. Y el trabajo del INE es precisamente esto, hacer consultas, hacer eh, eh, procesos electorales de cualquier tipo, de lo que sea. Así que amigos, por favor, yo creo que esto sería lo, lo, lo más importante que le podría yo decir el día de hoy. No nos dejemos engañar con, con, con argumentos tan tontos como este. Ese dinero ya está destinado al INE y usted ni siquiera se iba a enterar en qué lo iban a gastar. Así que este proceso vale mucho la pena. Y bueno, amigo, eh, pues de esta forma vamos a ir concluyendo, te decía porque sí que también tienes otros eh, otros otros compromisos y nosotros igual, pero este pues agradecerte, no, no, agradecerte no, enormemente. Siempre nos recibes así con algo no, de, no. de las delicias que aquí se prueban en Robleritos, que vuelvo a decir, del Auditorio de la Tanzola, la Casa de la Piña Loca, la casa de la Piña Loca. Eh, aquí en pantalla también puede usted ver algunos de los aspectos que, que de los platillos que también le ofrecen. Por favor, venga, venga y disfrute acá en Robleritos de lo mejor eh, de, de su carta, ¿no? Y por sí. favor, también amigos, este 10 de abril tenemos una cita histórica, una cita eh, para decirle a nuestro presidente, aquí estamos, aquí estoy, no me canso, no me rajo y voy a votar porque Andrés Manuel López Obrador siga en la presidencia. Sí, nada más me resta agradecerte nuevamente, querido Alejandro, este el tiempo que tienen a bien ustedes para poder estar hoy el día de hoy transmitiendo, el Sensón Censón de Sur, que agradecerte siempre esa buena disposición a ti y a todo tu equipo y felicitarles siempre por el, por el trabajo que realizan, siempre con veracidad, siempre con responsabilidad y mucho profesionalismo. Muchísimas Yo gracias. Ya vi por ahí que, que se fueron a, a degustar a, a Yolonán, creo que por ahí dice que el camarógrafo se metió al tobogán, sí, sí, y pues, sí. bueno, yo está bien, yo creo que... Hay nos costó los mismos... rescatarlo, eh, es rescatarlo. No porque estuviera mucho el agua, sino porque está muy, está muy gordo y, y costó sacarlo ahí del tobogán. Pero me agrada que el programa sea multifacético Definitivamente. Y, y que abarque muchos temas eh, de relevancia y sobre todo de, de aquí de nuestra región, que le den impulso, pues, a lo que al, al comercio local, al comercio que, local. que de la verdad nuevamente agradecerte, porque pues Robleritos es un lugar donde gracias a ti han venido a visitar, diciendo, no, pues ahí vení, visitamos este Robleritos porque lo vimos ahí en el Sesón Tele Sur, no, pues hacemos pues ahí este eh, un, un descuento, ¿no? Porque pues también sí, te claro, claro. agradecerle, sí. ¿no? Ahí usted, ¿no? Pues créeme que agradecerte porque esta es una plataforma que impulsa también el comercio local de nuestro municipio, que no solamente, pues, toca un tema eh, de interés, sino de manera, eh, eh, pues, multifacético, ya te lo decía, y que eso es bueno, pues, para, para un programa así, como siempre con la responsabilidad y profesionalismo ante todo. Muchas y gracias. únicamente me resta, pues, enviarles un saludo a todos los amigos que, que nos ven a través de tu programa, invitarlos a también a que vengan y degusten una piña loca aquí en Aquí Roleritos. los van a atender muy bien. Vamos a atenderlos pues como ellos se merecen, ¿no? Siempre la calidad del servicio, eh, nos hemos esmerado darle uh -huh. buena atención a, a, a nuestros clientes y pues ya saben, ¿no? Cuando se les antoje, vénganse aquí con la familia, con la novia, con el novio, con el pretendiente. O con lo que tengan. O con lo que... Tengan por ahí no lo que tengan lo que tengan ahí <risa> libertad Pero, entonces eh, un saludo nada más a, a todos los amigos de los aprovecho ¿no? eh, a, también a los amigos de, de Alpujarras que también están muy metidos en el apoyo para para lo del 10 de abril este eh, Aguacaliente eh, el Platanar y Turbide de, de muy buenos amigos ahí y de la cabecera que también están muy puestos y esperemos que, que este 10 de abril podamos salir todos y, y que se pueda lograr el objetivo para que nuestro país siga teniendo este cambio importante porque a lo mejor muchos podrán decir bueno y qué gano no o sea podemos decir y, y qué con esto va a parar esto no no amigos creo que este es un tema de mucho interés porque no solamente va a ganar el presidente, vamos a ganar todos los Así mexicanos, uh -huh. porque vamos a tener un país eh, más democrático y que va a apoyar siempre las causas justas que tanto requiere nuestro país. Sí. Así que, pues, no me resta más que agradecerles, amigos, y, uh -huh. y enhorabuena que continúen siempre los éxitos y saben que aquí las puertas de, de este humilde negocio están sus órdenes. Muchísimas gracias y bueno, ya lo sabe, eh, el argumento más importante es eh, que gano con que siga el presidente, bueno, ganamos, que sigan las cosas buenas para nuestro país y que siga adelante la cuarta transformación. Didier, muchísimas Muy gracias, bien, como siempre, un verdadero placer estar aquí contigo y bueno, ustedes amigos también recuerden, este 10 de abril tenemos una cita con la historia, vamos a lograr que nuestro presidente continúe en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, eh, lo digo siempre, el mejor presidente en décadas. Así que esa es la gran oportunidad que tenemos para ir a ratificar que Andrés Manuel López Obrador continúe en la presidencia. Vamos a lograrlo y estoy seguro que así va a ser y estaremos celebrando ese día, ese mismo día, 10 de abril. Soy su amigo Alex Morales. Recuerde, esto es el Censontle del Sur, innovando la forma de comunicar.